¿qué tal? Soy Xavi Luque, seguimos con Rosalía, en este caso vamos con la canción La Kilie. ¿Qué, ¿Qué quieres decirnos con esto? No sé si La Kilie es el mote de una amiga suya o, o qué. Vamos allá, vamos a escuchar La Kilie de Rosalía en el nuevo CD de Motomami Plus. Bueno, bueno, bueno, vaya sonido. Buah, brutal, brutal los 20 segundos que llevo. Buah, me encanta. Brutal, brutal, me encanta el sonido, me encanta la base. Ah, l'Aquilie de, de la Mate, madre. Ostras, tío. Es que es que me lo ponéis difícil. <ríe> Sí, sí, la Kylie de, de la mate, madre de Dios. Qué rebuscado. Me hace falta una parte así más, con el beat más rápido todavía, de ella cantando. Brutal, de verdad, la base, este beat, como la han metido ahí el, el bombo este, muy buena, o sea, ya te digo, son mezclas que no, que pensarías que no quedan bien, pero luego cuando haces toda la realización y está todo finalizado, sale esto. Me gusta el, el filtro ese que le han puesto en la voz, así como si estuviera hablando en un cono de, de papel. <ríe> la verdad, que mola. La verdad, muy buena, eh. Tuma, tuma, tuma. Tuma, tuma, tuma, tuma. ¡Wow! Súper interesante esta canción, de verdad, la composición es muy buena. Ostras, me ha dejado, creo que es la de momento la que más me ha gustado de, de todas las nuevas que acaba de sacar. Muy buena, la quilie. Mira que al principio me he quedado así como, ¿esto que es? <ríe> pues muy buena. Bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros y darle like. Nos vemos en el próximo.